dando continuidad a nuestras reuniones virtuales con los intendentes y presidentes comunales de la provincia eh, y posterior a una reunión que tuvo la Ministra de Salud de, con, la, este, con el COFESA, le dimos a conocer las conclusiones, el diagnóstico de la provincia en términos epidemiológicos y después de compartir esta información, debatir un poco sobre las decisiones a tomar en adelante, este, qué es lo que veía cada uno en su localidad eh, además de, de, de, de algunas cuestiones en particular que tenían cada uno, había un tema que era de, de, de los eventos masivos y fue una de las cosas sobre las cuales estuvimos debatiendo en términos de desaconsejar eh, la realización de eventos masivos al menos este, por, un, por un tiempo corto y después lo volvemos a revisar de acuerdo a la evolución de la pandemia. La ministra expuso eh, cómo estábamos viniendo con, con, los, con los testeos, eh, contó también anticipándose eh, a, a la autorización de los autotest en, en, en las farmacias, esto que está planteando hoy el gobierno nacional, eh, y básicamente el proceso de vacunación que sigue, que sigue muy activo con, ¿no? con números muy altos de... de de vacunación y de testeos. Nosotros damos continuidad a nuestra, o sea, nosotros hoy lo hacemos de manera virtual este, con todos los intendentes y presidentes comunales, individualmente vamos hablando con ellos y vamos siguiendo eh, el proceso por el que estamos atravesando todo el tiempo, eh, para que cuando tengamos que tomar una decisión este, lo podamos hacer de manera conjunta y consensuada con cada uno de ellos.